En la misma pantalla, sí, el pongan el logo de los Oscars, y así se ve. David, este esta, en, esta, en, en esta entrega, uh -huh. ¿cómo tú la sentiste? ¿Es cierto que es la más reñida, la que ha tenido mejores películas sí. de Sin la lugar historia? a dudas, sí. Hace tiempo, la ¿Cómo está? Hace tiempo que no veía una categoría tan, tan con buenas propuestas para, para, para ver. O sea, hay una cuanta película que yo se las recomiendo a ustedes... ...que puede que parezcan aburridas... ...pero cuando tú entras a ver la película... Te quedas. Sí. Porque y, tienen muy buen contenido. Y son muy entretenidas, Darby. Un la... saludito para mi tocaya. Y se lo compré. que nos está viendo desde su hogar. Un beso a la bella Valentina. Saludo para ella. Eh, Darby, pero tú sabes que las películas a veces de, que son nominadas, hay personas que la encuentran aburridas sí, sí, sí. Sí, son aburridas. Pero, y sí, muchas veces pero, lo son. Sí, muchas veces algunas lo son. Pero en este caso, todas las que han sido nominadas son muy interesantes. Todas. O sea, toda, y hay muchas han marcado tendencias, la mayoría de películas de las que están nominadas este año. Claro que sí. Por ejemplo, tú sabes el boom que ha generado la película de... De Joker. Del Joker. Una, es que una tiene cultura, 11 nominaciones. Una y la verdad es que es una película sin desperdicio. Para mí es la mejor propuesta de, de, la peli, de, de las películas que hay. Si tuviese que elegir otra, sería una historia de matrimonio. Eh, una película excelente donde se trata eh, trata de dos Entonces, parejas. creo 11. 11 nominaciones, 11 nominaciones en sus por diferentes... Imagen, ¿Por qué, por qué la película el Joker no la han llevado a Netflix? Porque aún le están sacando dinero en el cine, sí. <risa> posiblemente. Sí, eso y es... después viene el Blu-ray y así sucesivamente. No sé... Es un disparate, que eran ya, ya eso en el streaming una vez. <risa> Ellos bah. sabrán por qué lo hacen. Entonces también tenemos el Irlandés, que también es una excelente película con un excelente director, que es Ma Ahí, Esa era es que yo entiendo que debe ganar este año. Eh, para, para mí, mí la es mejor película la que, del año te digo qué categoría puede ganar mejor Laluco, hablo de esa. Sí, ¡Ah! sí. para mí puede ganar mejor eh, mejor director esa okay. es vamos para casi mí a la categoría que vamos, va. vamos a ver las nominaciones que tuvieron cada uno David ejemplo, ¿cuál fue la que tuvo más? La que tuvo más fue el Joker. Fue el Joker, señor. El Joker fue la... la y el irlandés tuvo 10. Sí, entonces... Eh, vamos, Después de, de, de, estamos picando arriba, entonces. Ya, te sí. gané. Te fuiste. Ya ahí se fue una <ríe> más que la otra. Bueno, vamos primero eh, con... Eh, hay otra película uh -huh. que es 1917, que fue la película que ganó... Ah, sí, sí, esa. Eh, No la he podido ver, esa. esa. Esa película trata acerca de la Primera Guerra Mundial y se centra en, la, en los acontecimientos que pasan dos hombres, eh, dos soldados, ahí en esa guerra no se ha podido ver porque de todavía Tarantino? no ha llegado el sí La de hace una vez en Hollywood. Sí, esa quiero verla. No Yo ver. esa película la vi. Esa película eh, trata un poquito más acerca de, de, de Leonardo DiCaprio eh, encarnando eh, la vida de un actor que cuando van cayendo en bajas eh, caen en depresión, se sienten como que, como que ya no encajan en el cine y en los nuevos cambios. Entonces es bu buena esa transacción que que presenta Leonardo DiCaprio ahí, eh, interpretando esa película, Brad Pitt, que ha sido nominado también como eh, mejor actor de reparto uh -huh. eh, en, en, dentro de la misma película. Y yo entiendo que Brad Pitt tampoco genera cierto fuerte uh -huh. eh, en esa película porque es muy, muy secundario y prácticamente lo que él hace como que no tiene mucho sentido. ¡Vamos! El papel de Brad Pitt es como haciendo el doble de, de Leonardo DiCaprio y aunque, eh, pero no se siente en sí lo que, el no, tuve, peso, no, no deja un no peso tuve, dentro de la película. Eh, ganó, la ganó, no ganó un globo de oro. Por eso. Sí, ganó un globo okay. de oro. Vamos con los actores secundarios, la actriz, mejor actriz secundaria. Vamos con la actriz Oye, me, está... Oye, aquí. Eh, ok, ¿cómo te lo pusieron? ¿En qué orden te lo pusieron? Vamos no, con, no, que el internet no, no entra. Okay. ok, aquí está Kathy Beats, eh, que hizo de Richard Wells. Eh, Laura Dreams, Historia de un Matrimonio, Scarlett Johnson, hizo de Jojo Rabbit, eh, Florencia Pup, Hijo Murecita, y Robbie, Robbie, eh, que se llama, por sí. el escándalo. ¿A quién no está el Joker en ninguna de ellas, en la actriz secundaria? De la actriz secundaria es que el Joker no tiene actrices secundarias, si tú miras la película, okay. eh, no tiene actriz secundaria. Prácticamente es una historia que se trata del Joker. Y, o sea, y, y prácticamente bonita, no hay una escena eh. o no hay y la muchacha, eh? la morenita que sale tú ver yo listo no, no, tiene un papel muy muy secundario incluso, incluso, y la morenita ella tiene un papel muy muy secundario que incluso no, no, no, no entra dentro de la categoría porque incluso el papel de ella es un papel imaginativo o sea, que ella se presenta en algunas, sesenta, pero, en algunas escenas pero hace referencia de que está ahí pero no no no interpreten sí un acto de reparto y por, y para mí por eso es que no no no está ahí eh, o sea, y de ahí de cuál, cuál tú verías como la favorita que podría ser ahí bueno para mí eh, ese, eso está reñido ahí ¿Mm? pero podría ser Johansen que podría llevarse el papel ya que eh, entendieron de que la, in, eh, la incluirían dentro de Hobbit eh, y no dentro de la historia de un matrimonio Aparentemente tú no puedes competir dentro de dos en dos películas, no puedes ir eh, nominado, pero eh, sí la eligieron porque ella también está eh, interpretando a Mejor Actriz en Historia de un Matrimonio y aparentemente la eligieron ahí en Hop Bueno. Que aquí, para mí esa película yo no la voy a ver. De la única forma que yo veo esa película es si gana el Oscar. ¿Quién no a, lo va a ganar? Bueno, en el Mejor Actor Secundario, sí está interesante la, la, la categoría, pues está Tom Hatz, con un amigo extraordinario. Está Anthony Hoppitz, eh, de los dos papas. Eh, sí, está Al Pacino, en irlandés. Para mí. Está Joe a... Percy, el irlandés también. Que Joe Percy es un, también un alto... Te digo un... algo. Y eh... está Brad Pitt, que, que ya ganó en el oh, Globo de Oro. Mejor. Te digo algo. Eh, para mí, para mí, dentro de eso, debería ser eh, Al Pacino, por interpretar a Jimmy Hoffa, dentro del irlandés. Porque él hizo un papel extraordinario para mí... Eh, fue el boom de la película, fue el actor que para mí resaltó más. Entonces, dentro de ese desempeño que él estuvo, te digo que para mí debe llevarse eh, la estatuilla. Villalona un corte, un corte. Por favor, con, con eh, Villalona, ponme la foto de, de Al Pacino, eh, del, de, de, de <risa> en Irlandes, que es el que, que Darby tiene como favorito. Yo sí. de mejor artista secundario me gustó, aunque me gustó la actuación de Al Pacino, me encantó más la de Joe Percy del irlandés, pues su forma fría y... No, tipo, y esos son los años que le dan esa... Ese tipo hizo ese papel. Esa forma fría. Ese fue el, el que más me gustó. Ok, ahí está. Ese es el, el Alpachino haciendo el papel... De Jimmy Hoffa. De Jimmy Hoffa eh, en el irlandés. Ahí Darby no tiene como favorito. Bueno, vamos a poner como mejor dirección, Darby. Sin lugar a dudas, Martín Scorsese Con el irlandés. Con el irlandés. Me eh, la jugaste ahí, te la jugaste. Claro que sí, porque de eh, eh, verdad eh. la película sí tiene una excelente Señor, dirección. Señores, yo tengo un cuaje aquí, es que aquí esto parece Alaska. ¿Qué hace un frío? Sí, hay un frío, pero un frío No, eso es mental. Y me, y me, a mí me está dando un cuaje, que es increíble. Entonces, Martín Escocese, te queda con Martín Ahora, Escocese. mí me, me quedo con Martín el Escocese por el irlandés. Y Todd Phillips, ¿no te gustaría por el Joker? Eh, ¿Qué te digo? Para mí... Eh, ahí está, ese es... Martin Scorsese, sí. creo que es su, para mí es su película de retiro va a ser eso. O sea, la que se retirar por todos los estaba lo retirando a la gente de Marvel. ¿Mm? Y que, que eso no son películas lo que ellos hacen. <risa> para mí un respetuoso Martín Martin Scorsese. Mm. Sí, sí. Entonces, no, no todos los que hablan mal contra de Marvel... No, no, porque... Todo, ¿qué te digo? Mira, la dirección de, de una película de ficción, eso es algo para maestros. Porque tú simular que aquí, tú con nada hacer mucho, Prácticamente esa gente es lo que trabaja con pantalla verde. Pero esa gente no se pierde en, en, en, en la composición. Armar una composición Venga, dentro primero. de una pantalla verde, eso no es tan sencillo sí, pero pues, es, es, se el, imagina. Pero imagínate ¿Mm? tú el tipo que es el director de una película así que está nominada. Aquí veo a... No veo el de Los Dos Papas. Solamente veo a Martín Escocese y el de Joker. Y el de hace Una vez Hollywood. O sea, de los mejores directores no veo la de, de, de Los Dos Papas. De Quintín Tarantino, que también hizo un excelente trabajo. Mira... En realidad, Todd Phillips, Quintín Tarantino y Martín Scorsese, de no tener a su lado ciertos monstruos de películas, ellos serían candidatos favoritos a, a llevarse a, a los... Atención Villalona, las imágenes, por favor, gracias. Pero eh, Scorsese para mí fue quien más tuvo un desempeño, un mejor desempeño en... En lo que es la dirección de, de estas películas, y si tuviese que elegir otro, dirigiría Top Phillips por para el Joker. Top Phillips por el Joker. Claro que No, sí. pero para mí, Martínez, Cocese, para mí me voy con Martín en este caso. Porque, porque en este caso, eh, la película del Joker puede que sea una. se vea una película de poca importancia, ya que es una película de ficción. Y es, la gente siempre se lo toma que eso es fantasía. Pero créanme que la película del Joker, eh, dentro del papel y la historia, tienen como un, un trastorno que va encadenado, que eso es para mí una obra de arte que usted pueda lograr, que el guión y la secuencia de la película vaya acorde con lo que quiere interpretar el actor. Y para mí, no le reto eh, importancia el trabajo que hizo Joaquín Fénix, por eso, pero siempre el director es el que pide un poquito más acerca de lo que tiene que dar el actor, para poder reflejar lo que, lo que bueno, dice el guión. Aquí está el mejor actor. Yo estoy en desacuerdo en el mejor actor. No por quién pueda ganar, porque yo Dame los nombres, dame nombres. Que gane yo, eh, que gane Phoenix, sin duda. Para mí fue el mejor actor de este año. Está Antonio Mandela, Dolor y Gloria. Leonardo DiCaprio, una un vez Hollywood. Alan Driver en la historia de un matrimonio. Y Jonathan Percy por los dos papas. Te digo algo. Yo no entiendo <ríe> mi pensar... Yo creo que ahí, ¿Por no, no, ahí deberíamos no detenernos un poco de, de Niro ahí. ¿Por qué De Niro no está ahí? En esa categoría. No, no estoy de acuerdo. O sea, debieron ponerlo, aunque no ganara, pero ¿Con tenía qué que película. De qué está nominado ahí. Muy buena pregunta. Pero tú sabes. Eh, entonces que sí, yo sé qué, porque que, eh, si la película está mejor, mejor, directo, mejor director está, mejor actor secundario está, mejor película está. Entonces, ¿por qué no está? como mejor actor, que es Robert De Niro y su buen papel. Él hizo un buen papel, pero yo creo que él no tendría oportunidad con... Ni no con tres de los que, que están te, nominados te ahí. Nominado, ¿No está nominado ahí? Mira, eh, la actuación de Leonardo DiCaprio en hace una vez Hollywood... Fue una, se segundo, eh? fue una, eh, una, una, una actuación excelente, extraordinaria, porque él tenía que dentro de la película interpretar ciertos papeles de películas que se están filmando dentro de la película, wow, que rompecabezas <risa> pero sí, era, él lo que interpretaba era eh, un, un actor de película ya en decadencia y créeme que yo vi a Leonardo DiCaprio de verdad encarnar esos papeles y se veía bastante bien, se veía sorprendente para mí Leonardo DiCaprio pero yo creo que si él, él eh, gana eh, tiene, se abre tiene una, juega, ganar, arena, se abre en, una en huelga se una huelga el otro día en Estados Unidos, porque todo el mundo está esperando que que sea yo que gane. Mira, Joaquín Fénix es el favorito, y te voy a decir por qué. Porque, por, la, por el impacto de la película. Por el, no tan solo por el impacto de la película, sino que el papel que interpreta Joaquín Fénix es un papel que te permite a ti, si lo haces bien y lo hizo bien, destacarte. O sea, te da más, te da como más oportunidades para tú realizar una buena actuación que las de los demás. Porque créeme que él está interpretando un actor con un trastorno. Entonces, cuando tú... Eh, haces una interpretación De esa magnitud Tú tienes puede. más contenido Para ganar a los otros sí, pero que también, O sea, tú joder, tienes más ta poder También recuerda Que eh, eh, la actuación de él eh, Hizo que todo el mundo se, Lo amara por el papel Tú sabes Lo sí, por el papel Sí, pero que el Joker Es amado Lo haya quien lo haga okay. Si lo hizo no tiene que hacerlo súper No, No, no, no, no me bien. voy a a ver quién lo haga. No, no, no. Quien no. Hizo es que ya el Joker... En, en Squad, ese fue un disparatoso. Sí, eh, na, exacto. Eh, ahí, ahí es un disparatoso. Pero, Pero es que es no disparato. la hizo bien. Es que no la hizo ni bien ni regular. <ríe> hizo una, una, una bueno. especie de, de locura dentro de... de, de Nos faltan dos categorías importantes, Darby. Atriz. Adam Drives, me falta mencionar. Ok, Rice. Adam Drives. Adam Drives. Ok, Drivers, okay que, la historia, el historia del matrimonio. matrimonio para mí. Es un actor que también dentro de la película... Tiene posibilidad. Tiene gran posibilidad de ganar también el Oscar. Porque créeme, Genesis que este año va muy, muy reñido, reñida muy la cosa. Yo, cosa yo, yo no sé si... Mira, ahí tenemos a Arismendi. No, no, no, Arismendi no ha visto ni un en su No, casa. no, no Ari está viendo películas. No, no, no. Óyeme, las escenas que se dan dentro de la historia de un matrimonio son escenas impactantes de dos parejas que se odian y se aman. Y esas interpretaciones son magistrales. Vámonos con la actriz. Tienen eh. con qué competir a, a, a los... Nos ¿eh? queda poco tiempo. Vámonos con actriz. ¿Con quién te va a dar bien actriz? Dame nombres. Ahí está Cynthia Erivo de Harvind, Scarlett Johnson eh, de Historia de un Matrimonio, Cyrus Ronan de Mujercita, Charlize Deron del Escándalo y René... Eh, no, me sé bien, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero de Judy Bueno, yo me quedo con Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Y me, ah, ese cariño, me parece que la historia del no te gustó. Sí, es la que me recomendar a ti. Esa película. Okay, voy a verla, tienes que verla Tienes que verla, Genesis, sí, voy a ver la Génesis porque podría ser una película de superación. Pero de si parejas. no, Duda, el Irlandés fue la mejor película del año. No, no, no. mi los muchachos están esperando que cambie dólares. Y por último, ya para finalizar, mejor película. ¡Ay! No, mejor película el Joker. Para mí, mejor película el Irlandés. O sea, me voy Sin con el Irlandés. El me voy con el irlandés. No, no, el ¿Dale? irlandés no tiene con qué ganar una mejor película, porque ¿Sí? la película de, del irlandés en sí no tuvo un guión muy desarrollado y muy explícito. No no? El, no, no, no, no, señores. Es Muy en tres horas señores. y no es explícita. No, day day no day day day mira, mira, necesitaron tres horas y media para tratar de explicar Yo no he podido a, verla un, entera película. porque es que muy largo. Pero ¿qué te estoy diciendo? Atención. Necesitaron tres horas Oye. y media para tratar de explicar un guión si yo te empiezo a ti a hablar de cómo esa gente trataron de, de hacer ese guión, tú dices, no, eso es mentira. La, esa gente me estaba trabajando con ese guión, tratando de darle forma desde, desde el 2004. Voy. Y en el 2002 entraron una especie de limbo en el guión, que no sabían qué iban a hacer con ese guión. Y en el 2016 se dijeron, oye, vamos a hacer esto como salga. Pero esto este proyecto... Yo ya sé que tú tienes que algo en la, la, la, la película luz. porque tú mm. quieres darle Joker, pero no te va a dar. Y atención, <ríe> días antes vamos a tener un programa especial de cine... Le voy con un gallito a David para que discutan de cine. Así sabes, que, parte de para, para despedirme, no ¿tú sabes por qué el irlandés duró un mes y 15 días en el cine? Para poder qué? ser nominada. Porque son de las reglas para, para poder ser nominada. Yo lo vi en el programa de Roberto en, de en eso hoy. Ya y había saben. gente que iba a tres horas,